Bien, ya a esta hora de la mañana cambiamos de información porque la situación de algunas personas que han dado positivo al COVID-19 se complica debido a la obesidad. Sobre este tema vamos a conversar con Juliana Saldarriaga, nutricionista, quien nos va a comentar detalles acerca de este tema. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos compartir eh, con usted sí. precisamente este tema, cómo se va complicando el tema de la salud de las personas a causa de la obesidad y el sobrepeso, además. Sí, definitivamente estamos dejando o olvidando un poco que la obesidad también es una pandemia que, se, que, está, eh, que afecta a un montón de, de personas. El, el índice de, de peruanos con sobrepeso obesidad aumenta cada día. ¿No? Y como sabemos, en, esta, en este tiempo que, que hemos estado en cuarentena, que no hemos realizado la misma actividad física, el número de, de personas con sobrepeso y obesidad ha aumentado, debido a que no tenemos la misma actividad física y el mismo hecho también que han cambiado los hábitos nos genera esa ansiedad que termina ocasionando que comamos de más o comamos cosas indebidas, ¿no? que hace que desbalancee nuestra dieta. Así es. ¿Y cómo va a ir complicando y cuáles son las alertas que debemos tener en cuenta si estamos en casa, como usted señala, y hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios? Claro. Nosotros tenemos que ver, quizás hay muchas personas de que antes de... de empezar todo, todo este proceso de la pandemia, ya estaban con un ligero sobrepeso, o se entiende que quizás la ropa no le queda de la misma forma y ahora ya han tenido que cambiar de talla, ya presentan quizás niveles eh, o mareos, o una visión borrosa que puede ser consecuencia de un colesterol o unos triglicéridos elevados. Entonces, la idea es por el hecho de que quizás no podemos acudir a los hospitales con una normalidad, por lo mismo que ahora los casos, más que nada, los hospitales y las clínicas se encuentran enfocadas en atender a pacientes con COVID-19, tenemos que ver la manera de cómo cuidarnos estando en casa. Podemos hacer unas atenciones vía virtual, ¿no? Para que de esta manera también podamos saber cómo nos estamos encontrando y no esperar ya tener una diabetes, ya tener una hipertensión, ya tener los triglicéridos elevados o el colesterol elevado para recién tomar medidas, porque todos estos son factores de que si es que contraemos lo que es el covid nos va a afectar o va a hacer de que el tiempo de recuperación sea mucho más largo o el impacto sea más fuerte para nuestro organismo. Así es. ¿Y cuáles son las primeras recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para evitar que nuestra situación se complique? Claro, lo que deberíamos tener en cuenta es, uno, eh, tratar de controlar nuestro peso. En casa debemos eh, pesarnos para no, dejar, no llevarnos una gran sorpresa, con eso también deberíamos tener en eh, consideración qué vamos a estar comiendo, quizás incluir más lo que son las ensaladas a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, no tomar bastante agua, hidratarnos es muy importante. A veces por la misma ansiedad que tenemos buscamos qué comer, qué picar y lo que nuestro cuerpo necesita es simplemente el hidratarse adecuadamente. ¿No? entonces son dos litros que deberíamos estar tomando unos ocho vasos, puede ser agua puede ser refrescos naturales sin añadidos de azúcar, pero de esta manera también nos va a disminuir esa sensación de ansiedad que puede estar teniendo otra de las cosas que también o medidas que podemos tener en cuenta es el realizar un tipo de actividad física en casa, ahora hay muchos, tutori muchos tutoriales, muchos videos por medio del internet que podemos seguir y de esta manera también desestresarnos un poco, eliminar un poco de esa, de esa energía retenida no para también disminuir la, eh, la ansiedad otra de las cosas que también deberíamos tener en cuenta es optar por productos que no sean procesados, a veces también por el tema de practicidad y tiempo, optamos por todo lo que es frito, por lo que es congelado por lo que es enlatado, y en realidad esto tiene un alto contenido de sodio, alto contenido de azúcar, de grasas saturadas que nos va a ir perjudicando a nuestro organismo, a las arterias, nos va a acumular la grasa en zona abdominal y todo esto no puede traer un montón de diferentes tipos de patologías. Así es, y en ese sentido las bebidas light o las que son dicen ser cero azúcar, ¿funciona realmente? ¿Son así verdaderamente? Bueno, tenemos que, que en verdad tener mucho cuidado porque el, el marketing de estas empresas es realmente muy bueno que a veces nos hace pensar de que porque ya dice el nombre like podemos consumirlo en una cantidad limitada y no es así porque definitivamente si un producto quiere decir like Puede que haya disminuido en uno de, de los compuestos, pero no necesariamente de azúcar o de grasa, ¿no? Entonces hay que, por eso, tener un mayor cuidado y revisar el etiquetado. Igual con el tema de las stevias. Hay muchas stevias que se encuentran en el mercado y no son unas stevias naturales. Están mezclados con algún edulcorante, ¿no? Entonces hay que también, por eso, revisar bien de que sea algo natural. Siempre vamos a, vamos a optar primero por escoger las cosas más naturales que las cosas que pueden estar procesadas o ya con con ciertas alteraciones. Y... Antes de consumir una bebida clasificada, que pueda ser una bebida cero, como se dice, o light, es mejor hacer un refresco natural. Y va por esa línea también el tema de la comida rápida y, y las sopas listas, ¿no? Exacto, las sopas que, que vienen ya listas o que son para el microondas tienen alto contenido de sodio. Entonces, por ejemplo, si quizás hay alguien en casa que ya tiene una hipertensión o hay antecedentes de papá, mamá o abuelos que tienen este tipo de patologías, no se recomendaría que la estén consumiendo con frecuencia porque puede ser un detonante para que esta eh, enfermedad debute. ¿Y cómo debería ser una, una comida balanceada? ¿Cuántas porciones, cuántas raciones de frutas, verduras debemos comer durante todo el día? Nosotros debemos tener tres comidas principales, ¿no? que es nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Si nosotros vemos de que tenemos un desgaste eh, mucho más fuerte o que tenemos esas esa ansiedad y sentimos que no nos llenamos, podemos ayudarnos con colaciones a media mañana, a media tarde, que puede ser fruta. ¿No? Puede ser fruta, puede ser una gelatina light, puede ser popcorn, que también es una alternativa muy rápida, muy práctica, ¿no? Entonces podemos ver esas cosas. Eh, en el desayuno también, lo que debemos de tener siempre en cuenta que tanto en nuestros tres comidas principales debemos cubrir los tres grupos que son los principales, que es la proteína, los carbohidratos y las grasas. ¿No? Entonces, podemos tener eh, un huevo, podemos poner pollo silachado, en el almuerzo también podemos poner pavita, podemos poner pescado. Ahora que ya estamos con el sol, provoca un poco más, tener comidas más frescas, ¿no? Entonces, una ensalada fresca con un pescado quizás, tipo solamente la plancha, y acompañar lo que podemos tener acá en el Perú. Hay gran variedad de alimentos, entonces podemos optar por consumir quinoa, un trigo, arroz integral, ¿no? Todo esto que nos va a dar una energía, pero también nos va a nutrir y nos va a hacer mucho más fuerte ¿A que sino va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que en este tiempo es que más lo necesitamos. Así es, sobre todo, eso quería consultarle, ¿qué alimentos debemos consumir para proteger nuestro sistema inmunológico, teniendo en cuenta que ya estamos en la segunda ola de, la, de esta pandemia? Sí, nos encontramos en la segunda ola, eh, los casos, como, como lo mencionaban, cada vez se ven más jóvenes, por el mismo hecho de que los jóvenes no están teniendo el cuidado quizás necesario, ¿no? pensando que no van a, a contraer este, este virus. Entonces, lo que necesitamos incluir en la dieta son alimentos antioxidantes. ¿Dónde encontramos antioxidantes? En el tomate, en la naranja, lo encontramos en la, en la zanahoria, también podemos encontrar en el brócoli. Estas, las verduras tienen muy buenos, muy buenos beneficios. Y también, como, como mencionaba, el tema de la proteína, porque la proteína también nos ayuda a reforzar el, eh, y, a, y a digamos a regenerar tejidos si es que fuese necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner el pollo, el pescado, si son de la sierra el cuy que también es muy rico en proteína y bajo en grasas. Lo importante también es cómo preparamos los alimentos, porque no es lo mismo que yo me coma un pescado tipo al vapor o a la plancha sin nada aceite a que lo hago empanizado y totalmente frito. ¿No? Porque ahí ya estoy haciendo que ese beneficio no lo absorba del todo, sino que tenga más grasas saturadas y que pueda elevar mi colesterol. Así es, doctora. Y tenemos que preocuparnos mucho por el tema de la alimentación, porque recordemos, es muy importante, sobre todo si es que alguna persona da positivo a coronavirus, que se podría complicar más esta situación. Sí, definitivamente. no como Si una persona eh, da positivo a coronavirus, Debemos que saber que a todos no les afecta de la misma manera. Quizás algunos pueden tener unos síntomas más leves y otros sí van a tener la dificultad respiratoria y con eso también van a tener dificultad para deglutir los alimentos, ¿no? Entonces la comida tiene que ser mucho más suave para evitar una, una asfixia, o un entrenamiento. Entonces tiene que ser tipo papillas, cremitas, e ir viendo su progreso según cómo vaya también eh, progresando lo que es la enfermedad para que de esa manera no dejar de alimentar la, al, al paciente, ¿no? Y que también se pueda recuperar mucho más rápido. ¿Y cuáles son las recomendaciones, doctora, para los niños en este verano para evitar la obesidad infantil? Es otro tema también muy preocupante. Sí, lamentablemente la obesidad infantil también ha, ha incrementado bastante. Anteriormente teníamos un problema de desnutrición, ¿no? Y ahora tenemos el, el tema de la obesidad y muchos también de estos niños que presentan una obesidad se encuentran con anemia o con alguna deficiencia de algún nutriente. Porque no es el hecho de que yo vea a un niño eh, gordito, como se acostumbra dicen, está sanito. Eso debemos de quitarnos de, de, de, la, de la cabeza y simplemente saber de que un niño debe estar en un peso adecuado y ver de que internamente también todos sus valores se encuentren dentro de lo normal. Exactamente expresar lo que siente o si es que está lleno o si es que necesita o qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, si el papá simplemente le va a dar la misma cantidad de lo que él come, el niño lo va a, a recibir y va a hacer que se distienda también un poco su capacidad gástrica Entonces, tenemos que dar porciones de acuerdo a su edad y su actividad. Los niños ahora están en casa, han estado llevando clases también en casa, no pueden estar haciendo un vacacional, no pueden estar saliendo como antes. Entonces, tenemos que reducir las raciones que le vamos a proporcionar. Acostumbramos al niño a que coma lo que son las verduras. Hay muchos de los niños que tienen miedo a probar nuevos alimentos, entonces tenemos que tratar de darle un alimento que ya conozcan, que sea desodorado con un alimento nuevo. Hay muchas mamás que me dicen, no sé cómo darle verduras a mi hijito, entonces puede hacer un omelette con verduras. Ahí van a tener la gran variedad de darle, pero ya este, de una manera más accesible para ellos ¿no? así es, el bien. tema también Ajá. para ellos de hidratación así es, bien, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones gracias. a la doctora Juliana Salarriaga nutricionista quien nos ha comentado todos estos detalles bien, vamos a continuar con más información y ahora les contamos que e salud recomienda realizar actividades que contribuyan a gestionar mejor nuestras emociones y afrontar con buena actitud la nueva etapa de la emergencia sanitaria en diciembre pasado un 40% de la población atendida reportó problemas